que no, eh, a quienes se dedican a este ingrato negocio, también les afecta, pues, y entonces toman represalia contra. eran cuántos, algunos millones de dólares. No, no, esta? no, por supuesto, estamos hablando de, de más de 100 millones de cada, <ríe> en cada envío. ¿Poquito? O sea, son, seguro que sí los afecta. Siete de la mañana con 17 perfecto, listo, entonces, nos vamos con nuestra entrevistada, por favor, revisa el grupo licenciado, nos vamos con nuestra entrevistada de la mañana, vamos a darle la bienvenida a Leti Borja, quien está de candidata a concejal por la ciudad de manera bueno, ¿Cómo está Leti? Bienvenida. Hola, mi niña Jenny muy buenos días. Javier, buenos días. Un gusto ¿Qué tal? Buenos días. Un gusto compartir con todas las personas que nos están viendo. Y, y gracias por la invitación. No. Ok, sí, estamos listos, ahí estamos listos, qué gusto tenerlo nuevamente por acá, mi estimada Leti Borja, coméntenos cómo eh, ya estamos nosotros con él, ya está a Pero que no estaba el sí. micrófono prendido. Sí, sí. Ya, ahora sí en este momento. Y volvemos sí. a saludar. Puedes volver no, a no, saludar a, a los problema, amigos volvemos En la a repetición es del gusto, dice. Muy buenos días a las personas que me están viendo. Muchísimas gracias por la invitación, Javier, Jennifer. Es un placer realmente compartir con ustedes desde tan de mañanita. Gracias. Eh, bueno, siete con dieciocho de la mañana aquí en la Gran Voz 104.3 y al día este candidata a concejal de la ciudad de Quevedo. ¿Por qué distrito, Leti? Distrito número uno. Eh, usted podría un poquito aclararnos para que la ciudadanía más o menos se haga una idea de en, en, en qué contexto de la ciudad va usted, como quien dice, a buscar ese voto. A ver, eh, todo Quevedo se distribuye en dos distritos, ¿no? Distrito, distrito uno. Distrito 2. Distrito 1 es Norte. Distrito 1 es la Venus, la Nicolás, partecita de Quevedo, partecita la 24 de mayo y San Cristóbal. Ay, Di ay. Distrito 2, pues, es el restante. Por el distrito 1 estamos de candidatos Leti Borja, mi persona, Milton Espinosa, Andrea Campaes y Mayber Viveros en el distrito 1. En el distrito 2, que comprende, pues, la 7 de octubre, Ciudad de la Guayacanes, eh, San Camilo, 24 de mayo, pues ahí está de candidato Jorge Mano Lorena Rojas, espérense, ya mismo, ya mismo, eh, Erwin Ramírez ah, okay. y, sí, el, el y el señor Uska. Uska, sí. Okay. Entonces, somos un. Un equipo, un nutrido equipo, donde estamos pues día a día batallando, luchando, caminando, dando a conocer nuestras expectativas, nuestras propuestas en los dos distritos. Pero en sí, Distrito 1 y Distrito 2, somos el equipo de Galo Lara. ¿Cómo la identifican a Leti dentro, del, dentro de la papeleta? ¿En qué casillero, en qué lugar está posicionada? Nosotros como Alianza 3-12-18 nos encontramos en el último de los casilleros. Deberíamos estar en el tercero, porque es 3-12-18. Pero como son alianzas, pues nos mandaron al último del casillero. Ahí está, ahí está su amiga Leti Borja. Y hágalo alcalde también, porque también necesitamos es que el equipo gane. Mi estimada Leti Borja, ya estamos a... A pocos días para iniciar la campaña. Esto es de la ceja al ojo. Estamos de la ceja al ojo, como usted lo dice. La recta final. Ya. Ahora sí, ya se viene Leti. No, hay una palabra. palabra que dijo don Plutarco en la entrevista anterior. que la finalísima? De, de, de tingada. De ting ah, de tinguiar. De, de tinguiar. Ay, oh, que me gustó esa frase, de tinguiar. Mira Plutarco de tu frase. Así es. Bueno, ustedes ya que están eh, se viene la campaña y ahora sí ya Leti Borja y bueno, y todo el grupo de concejales, también compañía del alcalde, van a, candidato alcalde, van a, con todo ya todos los sectores y ahora sí con la campaña dura que se viene. Nosotros ya estamos, bueno, no es que en campaña, pero estamos preparándonos para... Una pre campaña Así ah, es, para este gran reto, para este gran día y no, ¿quién dijo miedo? Estamos... Estamos con esa avidez ahora sí de salir y ahora sí explotar con la campaña, claro, obviamente, en el buen sentido de la palabra, en, con ideas, con propuestas, eh, con determinación, que eso es importante, con determinación y también con hechos concretos, más no solamente con palabras bueno, este, mi estimada Leti Borja, realmente con las propuestas de campaña que usted tiene como concejal realmente de poder hacer un cambio, bueno, que sé que los concejales son, eh, fiscalizan, ¿no? ¿Cuáles son una de las propuestas que usted tiene para la ciudad? Dentro de las propuestas como Leti Borja está lo que es el emprendimiento, el emprendimiento. Tanto así que eh, tenemos pues en mente, en mente obviamente y en, y en ya en en papeles en un estudio de factibilidad crear una escuela de líderes de formadores de líderes hay dos personas de quito que ya lo están haciendo allá y queremos pues hacerlo aquí porque tenemos que invertir en los niños no hablo económicamente no invertir en la cabecita de ellos usted sabe que invirtiendo en la cabecita de ellos formándolos obviamente un liderazgo encaminado en valores vamos a tener grandes cambios va a tomar su tiempo pero vamos a empezar a hacerlo. Sí, justamente eso es lo que, a propósito de lo que está dialogando, ¿no? Eh, ¿Cómo sería esa estructura? Me entiendo que es prepararlo al chico mentalmente desde sus, de, en sus mejores años, digamos así, para que a futuro cuando ya sea un adolescente o un joven pues tenga una madurez mental y tenga una visión del mundo y de la vida eh, como quien dice, para enfrentarla y batallar y, y hacer retos y propuestas y proyectos. ¿Cómo lo van a hacer estructuralmente? Como... Si va a haber, yo me refiero a si va a haber alguna escuela específica, no sé, no sé, no, o son ver, cursos. A ver, vamos a ver, logísticamente tiene que haber un lugar, un centro de formación de líderes, logísticamente, a nivel de, de, de estructura, ¿no? Así es. Y a nivel de enseñanza, de encaminarlo, pues es una, es una tarea difícil, Javier, Así es. hacer que el niño acepte y se adapte en el entorno en el que está, ojo, acepte y se adapte porque usted, usted a un niño de bajos recursos económicos, no le puede decir, chañaño, estás al pues no tienes el, el entorno que te ayude, no, no, no que acepte, se adapte y quiera salir adelante, hay que trabajar muchísimo en la autoestima, eso se llama la autoestima y es un trabajo que hay que ir haciendo poco a poco para que el niño lo acepte se adapte y quiera despegar. Bueno, son, son formatos pensum donde se va haciendo pues por escalas, por bloques, el avance de este gran proyecto que tengo en mente. ¿Dónde sería ubicado en todo caso este, este, este centro para los, para los niños, para poderlos capacitar, para poderlos preparar emocionalmente? Tiene que estar ubicado en el, en el municipio, en el municipio, en un lugar donde ellos se sientan con esa autoestima de de entrar a ese lugar y, po y poder, o sea, poder ver todo ese entorno de que ven a los concejales, de que ven contratistas, de que ven a las secretarias, de que ven de que ven todo ese ese aparataje que existe dentro de una oficina, de una organización, para que desde ya ellos como que se vayan encuadrando. Es, son las recomendaciones que nos dan. Me imagino que usted en ese recorrido ya de su, perdón, de su pre-campaña, ¿cuántos, ¿en cuántos sectores o cuántos niños estima? En todo caso que sean parte de este proyecto de Leti Borja. Empezamos a ver en el dentro del proyecto a mí me encantaría empezar con muchísimos niños pero no no no, no se puede. Claro no se puede empezar con sí. todos pero sí algo que ya están eh, seleccionados quizás como dice ya los vio eh, cuántos serán unos 20, 30? para iniciar. Se ¿no? va a hacer ser una un estudio sí sí se te va te a hacer una, una precalificación por todos los sectores. No es que se abrieron las inscripciones y vengan todos. No, no, no. Vamos nosotros a ir a cada una de las parroquias a hacer talleres. Una vez que se hacen los talleres, se empieza la precalificación para ahora sí dar el gran salto del de cambio y de estar pues dentro de la escuela de formación de líderes. Siete con veinticinco de la mañana, aquí en La Gran Voz, 104.3 y al día dialogamos con Leti Borja, ella es candidata a la concejalía de la ciudad de Quevedo por las listas tres, dos alianza por la vida, alianza 3, por la vida, doce, dieciocho, correcto, este, de todos modos, ustedes ya han estado, como quien dice, que se puede decir, una campaña o calentando, eh, porque ya se ve en la ciudad mucho rótulo, mucho, mucha lona, eh, Leti Borja, Hágalo Alcalde, etcétera. Es Incluso hay, he visto que hay repartición de cilindros de gas, Así es. he visto que hay chocolatadas, o sea, en ese contexto, ¿cómo van ustedes palpando la expectativa y la acogida de la gente quevedeña? Javier, como usted dijo, calentando motores aquí, y sin Rosalía, ¿eh? esto es como la motomami, <risa> pero sin Rosalía. <risa> <risa> calentando motores a full, trabajando a full, nosotros hemos salido con un nuevo cambio, con, un, con un, un prospecto diferente, el de hacer una política humanizada, hacer una política humanizada. Si nosotros salimos a las calles, sí, chévere, salimos a dar nuestra propuesta, pero cuando salimos queremos llevar, queremos dar un poquito, algo, algo no todo, porque no vamos a poder suplir todas las necesidades, en nuestra caminata, pero sí llevar algo en la que les sirva mucho a las personas. Eso es humanizar la política, no simplemente a estar camina y habla y habla y habla porque ya la gente no, no quiere perder el tiempo. O sea, ustedes van, o sea, eso de la campaña eh, están repartiendo los cilindros de gas, eh, quiere decir que ustedes van, ok, me escuchas, pero también te ayudamos con un tanque de gas porque es muy necesario ¿no? en la actualidad. Claro, pero es que si usted quiere me escucha, y si no quiere solo cambia el gas. Pues, se, se lo cambia igualmente. O sea, supuesto, tiene las dos opciones. esto, claro, y ese gas pesa, pues donde se pone se me pone brava, me da con el tanque de gas. <risa> no sale. Bueno, Esas son las opciones, ¿no? ¿Y ¿Qué sectores más han recorrido ustedes ahora donde han estado con este beneficio? ¿Y cómo ha sido el recibimiento de, de, los, de los sectores, de las parroquias, eh, de, de los recintos en todo caso, lo que pertenece acá a las parroquias rurales del Cantón Quevedo? Yo lo resumo en una sola palabra, es una magia, es una magia que hay, es una magia donde existe empatía, agradecimiento, gratitud, alegría, porque si se va a un sector, a un sector súper de, de, de, de escasos recursos, ¿no? súper necesitado, qué chévere, Ya, yo estoy aquí, eh, por favor, escúchenme en mis propuestas, esto es lo que se quiere hacer. Obviamente, se les lleva, se les lleva, como dice, se les lleva un cariñito, pero no le voy a llevar una gorra, pues. Entonces, vamos, tenga, le canjeamos un cilindro de gas. Usted sabe lo que es un cilindro de gas para esas personas. Claro, entiendo también ¿Sabe? que la ley de ahorita no les permite regalos de souvenir y esas cuestiones, ¿no? A ver, este, lo que nosotros estamos haciendo es. Coger el, los cilindros de gas y canjearlos por el, el, el o sea, por la otra bombona. ¿no? Por la otra bombona. Simplemente llenarlo. O sea, llenar, no el, les, le, llenar el tanque no de gas. No le estamos dando el tanque de gas. No, no, no podemos hacer eso. Como quien va y ellos lo compran, pues. O nosotros sea, te quitas pagar tres dólares, dos dólares para cambiar que el tanque Que ni de gas. eso a veces hay en, en, en ciertos en tipos de, es, no hay de barrios eso. donde hemos, hemos Ay, ido. Es correcto. Otro de los beneficios también que, que, que tienen esas personas en todo caso, porque no quizás no lleguen los, los, los tanqueros, los, los que reparten los tanques de gas, entonces esa es la opción que han tenido hasta ahora las personas beneficiadas por parte de acá, de todo el grupo de concejales y también del candidato alcalde. Eh, Galo Lara 7 de la mañana con 29 7 de la mañana con 29 minutos Estimada Leti Borja Yo quería hacer una pregunta también Algo muy importante Ya la semana pasada Jennifer. Que no, no pude Se quedó eh, atragantada No, estaban, Estaba oh. aquí estaba, estaba, estaba entrevistados ¿Cómo se vio en las administraciones anteriores? La actual Y la anterior El cambio que de, que, ¿Qué les faltó a ellos? Con el respeto a todos faltó mucho Es por eso que estoy aquí Faltó mucho nos quedaron debiendo es por eso que estamos aquí estamos este hablando grupo. del señor domínguez también. por supuesto el señor domínguez el señor salcedo y los demás y los demás candidatos pues que también llegaron a ser parte de, de la alcaldía nos quedaron debiendo y es por eso que estamos aquí porque vemos que faltó que hay cosas puntualmente se... como en qué cosas exacto porque usted está con el señor domínguez Ay, no, porque yo en esa época estaba ya Divorciada de él Pero, usted, na, no pero se usted, la en campaña. usted se andaba en campaña con el señor Domínguez Es que, a ver, si él Estaba en campaña, yo no podía estar en campaña no, con pero él se la vio, se la vio, No, pero se la vio caminando En campañas, mm. a, o apoyando No, ni apoyando no. Porque ya estaba él con su nueva novia Pues Jennifer, uh -huh. eso ya es ley femenina Es imposible yo estar ahí Me pareció, haberla, me pareció <risas> haberla visto Pero digamos que vi mal No, les cuento algo así, una infidencia él en ese entonces, cuando estaba en la campaña, me parece que su novia era la señorita Jessica Espinosa. Ya. Yeah. Bueno, entonces andaba con su novia y le asiste todo el derecho, pues estaba con su novia. Eso fue, pero cuando ganó bueno, en, en la alcaldía, ¿no? De ahí, anteriormente, dos periodos más atrás, él también participó. Ah, bueno, pues ahí sí ahí sí yo estaba en el, con él en la claro, campaña es que me pareció haberla visto pero no en la campaña en la que él ganó para alcalde fue anterior Anterior. él tuvo dos intentos ¿no? así sí. es, entonces en la alcaldía en la ¿Cómo que ¿cómo vio estuvo, usted esas propuestas que, que tenía esa, esa administración en la que tuvo y en la, en la que estaba aspirando y que no ganó en la que no ganó pues faltó trabajo ya. obviamente ¿Y en la que ganó? en la que ganó bueno, en la que ganó, Yo, se trabajó muy bien. Sí, por disculpe eso que la interrumpa. Yo recuerdo que una de, esos, una de esas promesas, cuando obtuvo la alcaldía, fue justamente el agua. Y en eso fue un punto en donde se falló. Exacto. El agua, el Hubo agua intentos. Es, el agua es uno de los caballos de batalla en las que en todos quieren subirse. Así es. El problema es tener la suficiente entereza, tener los suficientes pantalones o polleras para hacerlo, porque es durísimo. Es durísimo, es durísimo buscar una empresa de alianza público-privada para que venga, invierta, ponga el billete y se encargue de lo que es agua y alcantarillado, porque como municipio no lo vamos a poder hacer, no lo vamos, es no es que es imposible. Es muy hay, difícil, hay y más que, aún, cuando los recursos los necesitamos para obra social. Correcto. O sea, hay que acudir a este recurso de las APP. Así es. Y volviendo al periodo del, del señor Domínguez, que es donde usted se enfocó, Jennifer, tanto el señor Domínguez como en el señor Salcedo, yo creo que faltó estructura. Ya. Yeah. Faltó estructura, faltó canalizar cómo hacerlo, cómo derivarlo y ya ahí en el camino como que se les va perdiendo la perspectiva, porque yo no quiero, como ser humano, no quiero ser mala, o decirles, no pudieron hacerlo, incapaces, no. Faltó estructura, faltó... ¿Cuál faltó, faltó técnica. No sé, estructura, tiempo, todo ese tipo de cosas, que faltó? Acá nuestro equipo de trabajo, a ver, vamos, estamos divididos. Galo tiene dividido en cuatro sectores. Te, o sea, hay una planificación... Una super planificación para hacerlo. Yo estoy muy convencida y contenta de que vamos a llegar, se va a hacerlo, pero tenemos una planificación. Lo que yo puedo aportar es, como un granito de arena, mi experiencia. Mi experiencia de lo que yo he hecho toda mi vida, que es manejar mi empresa, Jorge Manovanda también está ahí, está eh, Lorena Rojas. Bueno, somos personas que ya tenemos experiencia, ¿no? Y en caso, en caso de los proyectos que no sea apoyado por parte de la administración que esté en ese tiempo, en eso eh, del como alcalde, sabemos que esto es, es una algo de sorpresa porque no sabemos. En caso que llegue eh, llegue Leti Borja a la concejalía de Quevedo y que no neces y no tenga los recursos suficientes o apoyo suficiente por parte del gobierno municipal ¿Tomaría recursos de su empresa para llevar su proyecto adelante? A ver, eso, esa es una cuestión que yo tengo que ser muy enfática en decirlo. Cada cosa en su puesto. Yo no puedo mezclar. Lo, es como que yo le diga, eh, vamos, la invito a, a, a mi casa a una cena, ¿no? Sí. Y llegó, llegó a mi casa y yo no tengo para la cena. Y Yo no, le pregunté, entonces venga mamita con el pavo, porque uh -huh. no, acá no hay. ¿Para qué me invita? Claro. No, no, yo tengo que ir es a buscar esos recursos, a ver de dónde se sacan los recursos. ¿Qué es lo que me asiste como ciudadana? ¿Qué es lo que me compete por derecho como municipio para que el gobierno nos dé? Pelear por las rentas que nos deben de dar. Pelearlo. Ahora, obviamente, usted me dice, si es que no se logra... Para eso hay los medios, pues. Ustedes aquí son, son la luz que tiene nuestra ciudad, donde están enfocados a que se va y se les dice, ¿saben qué? Ayúdenme, no nos está llegando tal o cual partida. Y empecemos, bombardeemos, no nos callemos. Necesitamos de la ayuda de ustedes, de los medios. Necesitamos estar enfocados y muy centrados en lo que hacemos, con quién lo hacemos y con quienes lo hacemos. Otra de las partes fundamentales que es muy importante, es la llamada fiscalización, que es lo que nos compete a nosotros como concejales. Ustedes saben que nosotros como concejales no podemos estar gestionando obras. Exacto. Más no impulsarlas, ¿No? En eso obviamente carta abierta. Pero vámonos a la fiscalización. Por supuesto que hay que fiscalizar. ¿Usted cree que se va a quedar impune todas las cosas que quedaron a medio hacer? Y obviamente el pueblo aguanta. No. No. Usted va, que hacerlo. ¿Usted va a llevar a eso de fiscalizar a las dos administraciones? A las dos, a las tres, a lo que haya quedado mal hecho para hacerlo. Eso queda grabado porque también hemos entrevistado a los eh, candidatos a concejales anteriores. Vamos a fiscalizar a este. Y hasta la fecha no vemos nada porque ya se va. Bueno. Muchas de ellas ya se van. Otros se van a Televisivamente hay una persona que, créase que admiro, admiro, mis saludos para ella, la abogada Kerly García. Qué tenacidad de mujer. Cuatro años ahí, ahí, ahí fiscalizando. Ya no está. Dale. Soterramiento. Dale. Soterramiento. Sí. Fiscalizó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé qué pasó. Tendría mm -hmm. que decirle venga acá, Kerly. ¿Qué pasó? Hay que ayudarla, pues si es que no llegó a buen Exacto. término. Hay que ayudarla. Y con Galo decidimos, listo, vamos a fiscalizar. Ya con Galo tenemos un y el equipo. Tenemos un planteamiento, una definición de que se va a fiscalizar. Tenemos que hacerlo. ¿Y qué mejor unirnos con las personas que quedaron a media? No sé qué faltó. No sé qué faltó, pero hay que hacerlo. 7 con 37 de la mañana, dialogamos ya con Leti Borja, ella candidata a concejal de la ciudad de Quevedo. Bueno, pues ahora le vamos a, a dar la oportunidad a nuestros nuestro amigos está? internautas de decir, bueno, ¿y qué hace ahí, don? <risa> Don Galo que está ahí este, sentadito y no dice nada ¿Qué fue? Queremos que intervenga Galo, claro, bienvenido Está con frío todavía <risa> Todavía está cómodo, don Galo No, no, no, muy sé contento Sé que usted se levanta muy por la mañana Muy contento En nuestra ciudad cuando llueve refresca el día Así es, correcto Ahora ha vuelto el calor uh -huh. El sol del día jueves aquí en Quevedo, nos llegó a 37 grados Terrible. Fue muy fuerte Sin embargo eso no nos detuvo y no nos detuvo porque, mire, todo el mundo donde vamos pide, grita, clama seguridad. Y nosotros hemos hecho una propuesta concreta sobre cómo convertir a Quevedo en la ciudad más segura de todo el Ecuador. Ese es nuestro sueño, ese es nuestro objetivo, que el taxista pueda trabajar seguro que el joven que sale de su casa y que no sabe si va a regresar a la casa. Tenemos que devolverle a ese joven, Javier, la seguridad, la esperanza, que el empresario que tiene negocios diurnos y nocturnos vuelva a tener la seguridad que necesita. Quevedo necesita un alcalde valiente que asuma las competencias que el COTAC le da para defender a nuestros 220 mil ciudadanos. Mire usted... Y ustedes que son periodistas y tienen buena memoria, no tienen amnesia selectiva. Durante una década no pudieron solucionar el tema del agua potable de Quevedo. Durante una década no pudieron solucionar el tema de la inseguridad. ¿Van a venir ahora a solucionarlo? No, señores. Los quevedeños merecemos respeto, no es que nos vean la cara de tonto. Durante una década, con el mayor dinero en todos los gobiernos posibles, ¿Dónde está el agua potable de Quevedo? Hay que abrir la llave y me sale agua con tamarindo o agua con naranja. Hay que solucionar el tema de purificar el agua de Quevedo. Esa es la vara más alta que llevamos. ¿Esa es la propuesta que tiene Galo Lara. Eh? Esa es la propuesta que vamos a hacer realidad, no es una oferta de campaña. Okay. Son cuatro años, ¿no? Son cinco años ya. este gobierno municipal. Sí, no, cinco, pero ya en su administración, en todo caso, que llegue a ser alcalde, ¿en qué, eh, ¿desde cuándo empezaría usted a trabajar? Al siguiente agua? día. Terminará, de que pose... ¿terminará entonces Vea, Quevedo en los cuatro le, años. Le no voy a potable. decir algo para usted, nuestros oyentes y nuestros rivales políticos. La vara más alta que llevamos es dotar de agua potable y alcantarillado a las once parroquias de Quevedo. Grábelo. Quedamos. Podemos trabajar 24/7. Sí, un posible. equipo humano de día y otro equipo humano de noche. Quevedo lo merece. Galo, es Mi, posible. Pero por supuesto, sí se puede. ¿Cómo no voy a poder luchar por un joven, exactamente, que desea trabajar, servir? Quiero decirle algo. Quevedo tiene cuatro universidades. Cuatro universidades. De ahí vamos a sacar la digitalización de Quevedo. De ahí vamos a sacar los jóvenes que necesitan para crear a que ve de una ciudad inteligente, empezando por la seguridad, cruzando por el agua potable y el alcantarillado, y terminando con el empleo. Empleo que vamos a obligar a los inversionistas, a los concesionarios, a través de una ordenanza que se llama la ordenanza 9010 de Galo Lara, en donde obligaremos a esos inversionistas y concesionarios a que de cada 10 personas que ellos contraten, nueve tengan cédula de quevedeños a que de cada 100 personas que ellos contraten, 90 tengan cédula, cédula de quevedeños para que la plata de quevedo se quede en quevedo usted me habla del tema de seguridad ok, el gobierno nacional actual no ha tenido el control de seguridad en el país, o sea, vamos claro. con una inseguridad bárbara, bueno, tenemos una representante, eh, bueno, de parte del, de, del presidente bueno, ya gobernador ya tres, cuatro gobernadores, y no se ha llevado una solución, el tema de inseguridad como alcalde, usted cree que podía solucionar ese tema? Absolutamente. <risa> Absolutamente. ¿Cómo? Le tomo la palabra. ¿Ya? Y aparte que le tomo la palabra, ya hemos tenido reuniones con asesores extranjeros. ¿Ya? Hemos tenido reuniones con expertos de seguridad extranjera. En seguridad no se pueden revelar las estrategias de seguridad. Pero tenga usted la plena seguridad que a Quevedo la convertiremos en la ciudad más segura de todo el Ecuador. Usted me puede invitar... Al siguiente día que me posesione y le traigo, ¿sabe qué? Okay. Le vamos a dar la seguridad a nuestros policías. Galo Lara va a cuidar de la seguridad de nuestros voy policías. A eso. Y aquí le voy a decir. Voy a eso. Y, venga, y venga para que escuche. ¿Usted sabe lo que vamos a hacer al siguiente día que nos posesionemos? Quiero escucharla. Le es vamos a dar increíble. un seguro de vida a nuestros policías que trabajan en Quevedo. Porque los que cuidan nuestra vida de nuestros ciudadanos quevedeños tenemos nosotros también la obligación de cuidar su vida. Y no sé si vaya a haber un problema aquí que todos los policías del Ecuador van a querer venir a trabajar a Quevedo. Okay. Pero nosotros no, es vamos a empezar bien, sí, dándole sí, seguridad sí, el que el que... a la policía de Quevedo. Bueno, en el tema de seguridad, ok, un seguro de vida para los policías, perfecto. Para empezar. Pero, para empezar. Dígame. Para ellos, sí. ellos... No tienen movilizaciones, hay unos vehículos que están Vea. dañados para iniciar. Tenemos Eso, una VC. Primero me voy por el lado humano y segundo voy a la parte que usted menciona, yeah. el mando integral policial a la Exacto. cual he recibido. Yo le voy a los... dar un, un ejemplo porque no se pueden revelar okay. las cosas. Si tenemos 19 cámaras, 19 cámaras, solo funcionan cuatro. Con 19 usted va a dar seguridad. Pero no contamos con la... los suficientes policías aquí. Si contamos con mil, yo conversaba con alguien. Si con, con eh, mantenemos mil policías aquí estaríamos perfectos. Vea. No contamos ni con los mil policías. Pero entonces usted no. Se ni siquiera, nos llevaron policías. Pero Jennifer, entonces usted ni siquiera está leyendo su propio diario. Pues. Sí. ¿Sí sabe lo que dice? Por el, supuesto. El, el ya ayer lo que vino el ministro, le que dimos sí. a conocer, quiénes van a ser, este, infeccionados y si están, se van. 400 policías más. Sí. Se, aquí vienen, está en el pero se vienen aquí, pero van a ser distribuidos. Muchos siempre se dicen: pero vienen 400 policías de Babaoyo, de Fumisa. Jennifer, pero van a ser distribuidos? Jennifer, una cosa es ser candidato a alcalde, otra cosa es ser líder. Y yo asumiré el liderazgo, liderazgo de la usted. seguridad de mi ciudad. Yo lo voy a asumir. Le repito: una cosa es ser candidato a alcalde, otra cosa es ser líder. Y Quevedo necesita un alcalde valiente, con decisión, con valentía para defender a los ciudadanos, incluso a usted también. 7.44 de la mañana aquí en La Gran Voz, 104.3 y al día dialogando con Galo Lara. Él es candidato a la alcaldía de la ciudad de Quevedo por Alianza 3-12-18. Galo, este eh, entiendo que han hecho recorridos. ¿Qué actividades hicieron en la época de, de Navidad? ¿De qué manera gasajaron? A, a los niños, a las personas en estos días <ríe> cuéntenos un poco de eso mire no hemos tenido que llegar a la alcaldía para realizar obras por nuestros ciudadanos, por los jóvenes por la madre familia, por los niños primero empezamos entregando más de 15 mil bombonas de gas en 17 semanas de trabajo no hemos tenido que llegar a la alcaldía y ya lo estamos haciendo segundo para los jóvenes, construimos el Museo del Selfie, que está frente al Parque La Cuadra, cuya entrada a los museos en el mundo cuestan de 15 a 30 dólares y tienen 15 estaciones. El nuestro, construido con mi equipo de trabajo, tiene 33 estaciones. Pueden ir todos los youtubers, tiktokers y jóvenes y la entrada es gratuita. Tercero, no hemos todavía llegado a la alcaldía. Y hemos entregado más de 30.000 panes de Pascua en Navidad. Una tradición de más de 15 años que usted, Javier, cuando estaba en Diario de la Hora, usted le hacía el seguimiento a eso. No hemos tenido que llegar a la alcaldía para demostrar que sí se puede cambiar las cosas. Si usted quiere seguridad, hágalo alcalde, hágalo Lara. Si usted quiere agua potable... Hágalo, alcalde, a Lara. Si usted quiere empleo, jóvenes quevedeños, hágalo, alcalde, a Lara. Ya 7 y 45 de la mañana, pues bueno, ya estamos terminando el diálogo. Galo, finalmente, el mensaje para los potenciales votantes y aquellos que con su voluntad le quieran favorecer en su carrera hacia la alcaldía. Y la última pregunta hace unas semanas estaba de lila ahora está de color anaranjado fosforescente Mira tiene eso, alguna cábala, alguna eh, connotación eso, cuente, eh, a ver No, eso es apuro porque ah, ah, <risa> oiga, es, demasiado, es demasiado apuro bueno. que combinó bien la gorra con, con el bus casi, uh, casi, casi, casi, casi quedaba ahí. Oh, casi oh, miren, yo quiero decirles a mis hermanos que vengan, tenemos esperanzas y las esperanzas las vamos a hacer realidad hoy Nuestros ciudadanos han dado un giro en estas tres últimas semanas tremendo. La gente está evaluando la idoneidad de los candidatos. Dígame usted, invítenos a todos los candidatos a alcaldes y dígale, márquenlo al ministro de finanzas y va a ver quién habla con el ministro de finanzas. Márquenlo al presidente de la capaci república. Capacidad de gestión. Y usted va a ver quién habla con el presidente de la república. Vamos a ver quién de ellos tiene la capacidad con la empresa privada o con las alianzas públicas privadas, para dotar de recursos a Quevedo. Cuando un padre de familia en su hogar tiene que vestir a su hijo, no está esperando que el gobierno le dé para vestirlo. No. Tenemos que solucionarlo por nuestros propios recursos. La seguridad de Quevedo va a ser competencia de Galo Lara. Y Disculpa un momentito que te interrumpa. Esa capacidad de gestión, no quiero que se la suma como soberbia o prepotencia. No, capacidad de gestión es lo que nos... No, nos hace diferentes a nosotros porque tenemos que conseguir cómo es como la mamá no tiene para el almuerzo verá cómo hace pero la madre en esa cabeza parece CPU saca. está que de dónde de dónde mientras los bebés están tranquilos pero uno como madre de dónde a quién llamo qué hago finalmente, esa es la capacidad de gestión que tenemos Finalmente le quiero decir algo Javier y Jennifer convertir a Quevedo en la ciudad más segura de todo el Ecuador ese es mi sueño, no se dejen cuentear. Tuvieron una década para haberlo hecho. ¿Qué hicieron por Quevedo? Quiero un ejemplo de lo que hicieron por Quevedo. Mire usted, la actual administración ha hecho el paso de desnivel y ha hecho el puente de Playa Grande. Las dos obras por 16 millones de dólares. El puente Alvarado, uno solo, costó 16 millones de dólares. Imagínese usted cuando lleguemos nosotros y tengamos que revisar, tengamos que fiscalizar, incluso la administración de Jorge Domínguez, va a ser fiscalizada. Tenemos que fiscalizarlo, tenemos que hacerlo. Ya con Galo lo decidimos y el equipo. Se debe de fiscalizar, no puede quedar esta, esto... Impone. Esta burla a la ciudadanía no puede quedar así. 7 de la mañana con 49 minutos para finalizar esta entrevista, mi estimada Leti Borja. Mensaje para la ciudadanía, quien está observando en estos momentos en el diario Al Día, si Facebook, y a los oyentes de la 104.3 FM. De todo corazón, a las personas que nos están viendo, lo que le pido es mucha tranquilidad, mucha cordura para el rato de las votaciones. Se necesita, por favor, un equipo que vaya a la alcaldía para ser parte de esta transformación, de este cambio. El equipo que tenemos con, junto con Galo Lara es lo que estamos proponiéndolo. Nuestra mejor, nuestra, nuestra mejor, nuestro mejor trabajo es lo que nosotros ponemos a su disposición y es lo que necesitamos de su votación Muchísimas gracias, estábamos dialogando con Leti Borja y también por supuesto con el candidato alcalde Gallo Lara Yepes que está en nuestro estudio de la 104.3 f con esto finalizamos Muchísimas gracias, pero antes le recordamos que usted puede tener nuestro diario impreso el día de hoy miércoles puede observar todas las noticias nacionales e internacionales como también provinciales a través de nuestra página web www.aldia.com.se y a través de nuestras plataformas digitales, Facebook Instagram, TikTok y Twitter. Toda la información de primera ya saben a través de la 104.3 Gran Voz Radio. Nos vamos a un pequeñísimo corte y ya retornamos con más noticias. Como dijo Don Viruta, como dijo Don Viruta, ahí nos vemos después de la pausa. Si estás buscando una importadora completa, no dudes en visitar.